Bueno, esta mañana, a última hora, no, hemos conseguido frenar un desahucio... ...que iba a ser inminente y estaba por el Banco Popular en el sector sur. ¿no? Eh, los intentos que había hecho la plataforma estos desahucios... ...que ha hecho un trabajo sensacional con la familia, con la movilización... ...negociando con el banco, nos habían dado sus frutos. Nos pidieron que hiciésemos una intervención ahí de última hora... ...a ver si conseguíamos mmm, convencer al Banco Popular aquella que era un sinsentido, que hubiese un desahucio violento, judicial... ...que iba a provocar una situación de indefensión a las a la familias... ...cuando la, la familia tenía ya concedía una ayuda al alquiler... ...la oficina de la vivienda había hecho ahí un trabajo muy, muy bueno... Eh, ...y se podía hacer una salida ordenada... ...entonces, después de una negociación bastante intensa... Hemos conseguido el, bueno, poner en marcha esta mañana un mecanismo por el cual hemos llevado un documento a los juzgados, hablar con el Banco Popular, eh, localizar la comisión judicial que iba a hacer desahucio y frenar a última hora eh, un sinsentido porque no, no, no era, acompasaba la lógica ni a los derechos humanos eh, ni nada por el estilo. ¿no? Hemos conseguido frenar ese desahucio, <coughs> abrir un tiempo para que. ...la ayuda al alquiler que se le ha concedido a esa familia... ...pues se pueda activar y lo, buscar una solución alternativa... ...a dejar a una familia de cuatro mujeres en la calle. En definitiva, un éxito más de la Oficina en Defensa de la Vivienda... ...de, de Vincorsa, que he trabajado, trabajando coordinadamente... ...y junto a la entidad de estos ...hemos parado un nuevo drama más en esta ciudad, en Córdoba... ...un desahucio y ofrecemos una alternativa habitacional a través de nuestro programa de, de ayuda de alquiler y esperemos que bueno seguir trabajando de esta manera, de una manera continuada, de una manera coordinada, de manera que logremos que Córdoba esté libre de desahucio.